De todos los instrumentos que van en, en la misión YUIS, eh, de Granada hemos construido subsistemas de dos de ellos. Janus, que es una cámara eh, de resolución espacial media, media alta, y de resolución espectral también media baja. Está equipada con una serie de filtros que va a estudiar el metano en la atmósfera de, de Júpiter, va a estudiar las auroras que ocurren en los polos de Júpiter, debidas al hidrógeno, y eh, va a estudiar algunas otras zonas que dan sobre todo imágenes de color de la superficie de, bueno, de la atmósfera de Júpiter, a partir de las cuales vamos a estudiar toda la dinámica de nubes a diferentes profundidades. O sea, dependiendo de la longitud de onda en la que uno mire, pues puede mirar a niveles más profundos o más altos. Y vamos a ver cómo esa dinámica precisamente está controlada por un régimen de vientos que está unido a una estructura térmica y a un interior. Aquí hemos construido el, uno de los subsistemas que llamamos fuente de alimentación, lo que da potencia a la cámara. Y esos módulos lo que hacen es coger la potencia propia de la nave espacial y la proporciona al instrumento, al voltaje que el instrumento funciona. La nave espacial da 28 voltios por defecto a todos los instrumentos y después cada instrumento tiene su conversor, de hecho se llama convertidor, un módulo convertidor de potencia, para su potencia o para su energía que tiene para funcionar. Y eso lo hemos hecho aquí en Granada. También hemos hecho el diseño de la rueda de filtros, esa que va a ver diferentes colores, y diferentes emisiones atómicas o moleculares, y son 13 filtros lo que van ahí, y le hemos, bueno, pues ha sido un reto, un reto tecnológico grande porque la, la rueda de filtros como tal no es más grande que un platillo del café. O sea que ahí hemos albergado 13 13 filtros y pesa 600 gramos o algo menos que eso. ¿no? Entonces es un reto tecnológico grande. Si nos imaginamos que la rueda de filtros de telescopios de, telescopio de Tierra pesan decenas de kilos, pues aún no se puede imaginar lo que hay ahí. En el caso de Gala, hemos hecho algo similar, ya tenemos una gran experiencia aquí en Granada de hacer fuentes de alimentación o módulos convertidores de potencia, y aquí hemos hecho lo mismo, coger los 28 voltios que da la nave espacial y transformarlo a la potencia que necesita el láser que es mayor que la que necesita una cámara porque los pulsos son láser y ya sabemos todos que un láser es muy energético en cuanto a necesidad de potencia. El principio físico o el principio científico de Gala es un altímetro láser, o sea que uno tiene una luz láser que es muy concentrada en una longitud de onda, estos son mil eh, nanómetros, o sea, ese es en el rojo, bueno, casi infrarrojo, y lo que hace es lanzar luz, hacia la superficie de los satélites, de Ganímedes y de Europa, probablemente, no sé si se usará, y en Galisto. Y lo que va a hacer es recoger, lanza el... Tiene un módulo emisor que lanza el láser y después tiene eh, un módulo o un telescopio que recibe ese fotón rebotado o devuelto por la superficie del satélite. Cuando se mide el tiempo de vuelo desde que va y que vuelve, con respecto a una superficie de referencia, que llamamos, bueno, en caso de la Tierra se llama geoide, pero aquí no lo podríamos llamar geoide, pero en una superficie de referencia del tamaño de, de Ganímedes, pues uno puede decir, bueno, puede ser redondo. Pues entonces, ese tiempo de vuelo de enlace lo que nos va dando es una serie de perfil. Entonces, lo que vamos a conocer es precisamente el perfil superficial o la orografía que tenga eh, Ganímedes. No solamente eso, sino que si uno fija un punto siempre de medición, pues también lo que puede obtener, y de hecho lo que se va a obtener es la forma en que el satélite rota y dentro de esa rotación si sí tiene lo que se llama otra serie de movimientos que se llama vibración. Todos esos números están conectados con el interior del satélite, que si lo une a la medición del campo magnético, si lo une a la presencia de determinados compuestos, a la densidad y demás, se saca información muy muy valiosa de cómo está constituido ese satélite.